Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega, de ellas hablan de ciencia, espacio, protagonizado por las investigadoras de la Universidad Politécnica de, de Valencia y que en el día de hoy ese protagonismo lo tiene Silvia. Silvia Martínez Llores, ella es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Naturales, eh, catedrática. Y su investigación la lleva a cabo en el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Animal y es directora del Departamento de Ciencia Animal. Silvia, que hemos presentado sí, los datos eh, básicos. Muchas gracias por asistir bueno, a este muchas, programa. Muchas gracias a vosotros por, por invitarme, es un placer estar aquí. Y vamos a conocer un poquito más de, de Silvia Martínez. Lo primero de, o la primera cuestión que os planteamos a, a todas, para ti, la investigación, la ciencia que es Silvia. ¿Qué supone? Pues para mí la ciencia es parte de, de mi vida. Yo pues hago la ciencia, la investigación parte de mi vida, la tengo siempre incorporada en mi día a día y es siempre una ilusión, para mí supone una ilusión. ¿Y lo ha sido desde siempre, Silvia, desde que eras pequeña o esa llamada de la ciencia, digamos, es, viene más tarde? Pues a mí... Todas de, o mucha gente decimos que siempre nos viene de pequeños, pero a mí realmente, si te digo la verdad, me vino mucho más, más mucho tarde. Más tarde. Yo iba más enfocada... A a la empresa, quería trabajar en, en, en la empresa, pero pues bueno, luego descubrí que lo que me gustaba era investigar. Y eso no es una vocación que me vino de, de pequeña, me vino mucho más tarde. ¿Y qué es lo que le gusta a Silvia Martínez investigar? ¿En qué trabaja? Aunque hemos dado alguna idea ya en esa, en esa presentación, pero ¿cuál es la, la investigación tuya? Bueno, pues yo, yo trabajo en el área de producción animal, pero en una rama especial, que es la de acuicultura, la de producción de ...de especies acuícolas... Uh -huh. y entonces bueno, nosotros... Eh, ...tanto yo como mi grupo de investigación... ...trabajamos pues en... ...buscar sistemas y medios de producción... ...más sostenibles para la producción acuícola... ...en este uh -huh. sentido... ...pues bueno, nosotros tenemos una trayectoria... ...muy Marga. amplia de, uh -huh. de... ...sobre todo en nutrición de especies acuícolas... ...porque bueno, uno de los problemas... ...de la acuicultura... Eh, ...bueno, hay tres principales problemas... Son? ...uno es la reproducción... Uh -huh. Otro es, una vez conseguida la reproducción, es cómo se alimenta a las larvas de las especies eh, acuáticas, estáis? sobre uh -huh. todo especialmente las especies marinas, son mucho más complicadas en alimentar las larvas. Y luego otra es la, la, el engorde de las especies, pues la gran mayoría de especies que producimos son especies carnívoras, que uh -huh. necesitan una gran cantidad de, de proteína en sus dietas, proteína de buena calidad, y entonces... ...pues eh, nosotros intentamos buscar esa proteína de alta calidad... ...que sea una proteína sostenible y que no venga... ...pues como venía eh, al inicio de la acuicultura... ...de eh, pues, la, la pesca de eh, especies pelágicas eh, en marinas... ...que se utilizaban para hacer harinas y aceites de pescado... Entonces yes. nosotros intentamos reducir esa, ese porcentaje de, de harinas... Y de, ...y de productos marinos... Eh, Procedentes de, de, de la pesca ¿eh? y buscar otras proteínas o otros ingredientes más sostenibles y pues eh, también que sean económicos. ¿no? Claro, evidentemente. Mejorar la dieta de, de estas especies de una forma más sostenible y más barata. Ese ¿no? o sería el, el resumen, resumen muy resumido muy de, de vuestro día a día. ¿Cómo llega Silvia Martínez a, a este campo de, de investigación? Bueno, pues yo llegué eh, posiblemente por un compañero de clase que Ajá. trabajaba. En, ...en el laboratorio de lo que es el laboratorio de acuicultura hoy actualmente... ...y me acuerdo que en el último año de carrera conocí a un señor que trabajaba... ...es lo único que vi en animales, eh, que trabajaba en gestión de, de pesca... ...este señor que es el Miguel Jové, pues bueno mi compañero me lo presentó... ...yo acabé la carrera, me fui a trabajar a una empresa... Ajá. ...pero bueno me, me gustó el tema, me, mientras trabajaba en la empresa... ...me matriculé en el doctorado... Y pues bueno, luego me dieron una beca FPU. Pero sea, fue un viaje de, de vuelta en, en realidad. O sea, esa pues... idea de yo siempre me quería dedicar a la empresa, sí, sí, pero sí. al final volviste. Sí. sí, sí, trabajé en lo que quería, claro. en una empresa de ingeniería, pero me, me picaba más la parte de investigación, la parte de, de la producción acuícola. Vi que era un tema muy nuevo, muy interesante. Teníamos mucho recorrido, de hecho, seguimos teniendo mucho recorrido en cuanto a investigación y creo que es un gran, una gran área y un gran campo. ¿Qué personas la... han marcado a, a Silvia Martínez en este ámbito de la investigación? Miguel, desde luego entiendo que es eh, claro, clave. Evidentemente, en... uh -huh. pero bueno, muchas, no, no, no solo gente que trabajaba en claro, agricultura, claro. sino muchos compañeros de, de mi instituto pues gente, yo, yo, pues hay un profesor de, de Almería que se llama Francisco Moyano, que si oye esto me, va, me lo va a recordar. Pero bueno, de las típicas personas que sí que tiene ese brillo en los ojos cuando habla de ciencia, me gusta mucho ese tipo de gente que te, que te reta, que te, te pica un poco a ver cómo puedes eh, seguir con tu, con tu línea y pues bueno, me gusta esa, esa, ese tipo de, de actitud. Eso es algo fundamental, ese brillo en los ojos a la hora de hablar de algo y sobre todo de, de ciencia, para que nos enganchen y enganchemos a, a, jo, a, a los jóvenes. A los a jóvenes, este campo. claro, evidentemente. Uh -huh. Nosotros tenemos que transmitir esa inquietud uh -huh. eh, para que ellos también la tengan. Entonces, pues, bueno, yo creo que eso es algo esencial y es lo que nosotros hemos visto pues, en la gente que nos ha inspirado y es lo que tenemos que hacer nosotros, en, en la gente joven. Estábamos hablando de, de personas y de momento, Silvia, ¿te quedarías o nos ¿Nos contarías alguno que, que haya sido muy importante para, para ti en esa trayectoria científica hasta ahora? Bueno, en la, en la trayectoria, una persona que ha sido m, básica, en la no en la trayectoria científica, sino en. Vital. ¿no? Vital, en, en, en, en el ánimo, en todo, pues uh -huh. ha sido, eh, pues sobre todo, familiares míos, especialmente. Uh -huh. pues bueno, mi madre, que es una persona que no pudo estudiar. Uh -huh pero siempre pues, me ha animado mucho en que siguiera y que no y que no desistiera pues, bueno, en el tema de, de, de la investigación. Y, y bueno, y es que ha habido muy, realmente mucha gente. ¿no? Porque, Porque eso es algo en lo que coincidís eh, todas también. Eh, hablábamos en otro programa con... Con Puri García Segolla, hay momentos también de desistir de, de la investigación, hay momentos complicados en esa, en esa trayectoria y dices, no puedo más, ¿o no? Bueno, realmente sí que hay momentos malos, Ajá. o sea, esto no es un, un um, camino de rosas, claro. pero, pero yo desistir... ...desistir, de decir no puedo más... ...sí que sí. ha habido alguna... ...alguna vez que... ...pues bueno, que hemos estado en una línea... ...con alguna especie complicada... No da resultados y... ...y que bueno, sí... ...y yo me acuerdo de una especie... ...con la que estuvimos trabajando... ...que era el dentón... ...que es una especie complicada... ...que de hecho se ha abandonado... Uh -huh. ...para la acuicultura... ...porque sin... Es muy difícil, es muy sensible, pero tiene muchas mortalidades y tiene pues, bueno, muchos problemas parasitarios y entonces pues, al final desistes, uh -huh. pero no desistes, de la de, investigación todo, ¿no? dices, bueno, pues igual podemos buscar otra especie o realmente eh, pues, podemos intentarlo pues, más tarde, uh -huh. pues, eso Aparcarlo, ha pasado con otras especies, especies como por ejemplo la seriola, se, de, se dejaron un poco apartadas y ahora hemos vuelto. Incluso nosotros. ¿sí? Uh -huh. o Entonces, sea, pues, bueno, no, nunca desistes. Siempre o sea que hay que luchar. Hay la que... ciencia tiene cada cada momento o, sí, o tiene... cada objetivo, cada proyecto en su momento. ¿no? Exacto, sí. <risa> sí. Entonces, bueno, en ese momento igual, en, no es el momento para la especie, no hay suficiente financiación tampoco... ...y luego igual dentro de dos o tres años, o, o cinco o diez, puedes volver y, y puedes intentarlo y conseguirlo. Porque esa es otra de las claves, la financiación es otra, otra de las patas. Sí, <risa> sí es una, la financiación es algo importante... Pero bueno, ahí, ahí sí que hay que insistir siempre, sí. porque si tu tema es importante y puede provocar, puede, puede producir riqueza y puede bueno, pues puedes, eh, aplicarlo al ámbito profesional, al ámbito. Tienes bueno, es, que insistir, evidentemente ¿no? tienes que insistir. Mm -hmm. Esa es nuestra, esa es nuestra labor, insistir y, y pues producir eh, esa riqueza o esa. Hablemos de retos, Silvia, eh, a corto o medio plazo. ¿Cuál ¿Cuáles? Eh, ¿O cuál dirías, cuál nos trasladarías? En investigación, uh -huh. bueno, eh, nosotros a mm, medio plazo, corto o medio plazo, es, es, mm, nosotros ahora estamos trabajando en producción de sistemas sostenibles, uh -huh. con, para, de, con especies sostenibles también, para, digamos, crear una economía más circular en cuanto a la acuicultura. Estamos produciendo, por ejemplo, langostinos en unos sistemas cerrados que se llaman biofloc, que uh -huh. parte hace, lo que hace es depurar el agua y evitar pues, la recirculación, el, la, el gasto este de energía que, que solemos tener con los sistemas de recirculación en, en cultura debido al bombeo entonces pues, bueno son sistemas muy sostenibles en los que pues bueno se produce un, un ecosistema principalmente bacteriano que además de depurar el agua puedes utilizarlo para, ...o el propio, los propios organismos... ...lo pueden utilizar para alimentación... ...con lo que reduce por un lado... ...la cantidad de pienso, sí, depura ¿no? el agua... Claro. ...y reutiliza los propios residuos... ...que se generan en, el, en la producción de, de estos animales... ...para producir proteína bacteriana de buena calidad... ...y alimentar en parte a, a estos organismos. Eso sí que es sostenible... Esto es claro. algo bastante <risa> novedoso en Europa... ¿eh? ...no tanto en, en, en Asia... Pero pues bueno, nuestro, nuestro objetivo a corto plazo es optimizar estos procesos uh -huh. para, no solo para el agostino, sino para otras especies que tenemos aquí, como los, los mugílidos, como la como lisa, que uh -huh. se conoce aquí en Valencia, y pues bueno, poder producir especies eh, eh, con pues sistemas muy, muy sostenibles realmente. ¿Reto importante? Ese, sí. sí, bueno, estamos, tenemos varios proyectos, uh -huh. dos nacionales y uno de la, de la Generalitat, y estamos pues, bueno, todo el grupo trabajando intensamente con eso, o sea que yo creo que, que sí que conseguiremos pues, bueno, resultados, ¿no? algunos resultados importantes. Y luego, a largo plazo, eh, nos gustaría pues, bueno, realmente poder tener esa dieta o ese pienso, esa formulación sostenible, que no solo sea económica, uh -huh. sino que también, pues bueno, eh, provenga de proteína de, de calidad uh -huh. y que, pues bueno, puedas alimentar a los peces eh, sin alteraciones eh, a nivel intestinal, como lo que estamos observando hasta ahora, y que, pues bueno, eh, produzca, o que tengamos un bienestar en lo que es la producción eh, acuícola que pues bueno, las dietas ahí son muy importantes. Eso sería un, un gran reto. Vamos a cerrar con un consejo, ¿te parece? Un consejo para jóvenes investigadores e investigadoras, ¿cuál les, les darías, les transmitirías? Bueno, eh, yo creo que es la, la, la ilusión uh -huh. eh, por investigar y la constancia, uh -huh. ser constante y ser muy trabajador, hay que trabajar en la investigación, hay que trabajar mucho, no, nunca perder el horizonte de lo que uno, que uno quiere. Y nunca desistir. Y ¿no? nunca desistir y siempre tener ilusión. <risas> es, una, es algo muy importante. Pues con ese consejo cerramos esta entrevista. A Silvia Martínez Llorenz. Silvia, muchísimas bueno, gracias por muchas gracias este, a ella Y seguiremos... Eh al detalle, vuestro, vuestras investigaciones, vuestros proyectos. Por supuesto, muy bien. Y las contaremos. Que es lo Muchas que, gracias. De lo que se trata. Pues hasta aquí esta nueva entrega de ellas hablan de ciencia, protagonizado por Silvia Martínez Llorens. Nos volvemos a ver y a escuchar en un nuevo programa. Hasta entonces, sed felices.